Bueno, tenemos aquí la caja del micrófono condensador y es esta de acá Entonces vamos a abrirla y vemos que tiene el manual el manual de instructivos micrófono condensador, micrófono condensador y principalmente viene con esto Aquí venía el micrófono, me siento, ya lo abrí. Vamos a hacer como que no hemos visto. Listo. El cable. Este es el cable donde conectaremos el micrófono y lo compro. Para poner el micrófono... Uy, se va. El de... Para que no se La prensa que ya sé que yo ver cómo se llama este? y el brazo de la otra. Este es Este de Entonces, esto. Es... Ahorita lo vamos a armar para que vean cómo es. Este micrófono está basado en un tipo de condensador básico entonces lo más interesante es tener como tal el soporte esperemos a futuro contar con un micrófono de mejor calidad y poderles a grabar mejores videos con un mejor sonido entonces básicamente lo que tenemos es el brazo que es tenemos esperanza de que me esto tenemos esto, el micrófono este que va en el micrófono Esto, y esto, y este cable Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte de acá Yo creería que en esta parte Perdón, en esa parte para que caiga acá O ya estaremos viendo como Pero la cuestión es que así va quedando Aquí están los audífonos, el monitor Y aquí prendemos la combo toca prender el monitor Y ahí está prendiendo entonces básicamente ahí falta poner el otro monitor y el micrófono. Creo que el micrófono va a salir de allá para poder hablar mejor. Entonces vamos a ver qué tal nos queda porque vamos a proceder a armar el micrófono. Y todo depende de qué tal nos queda. Mira, mira eso. Hemos puesto ahí el, el, el stem, entonces esto ya se puede mover. Aquí zafamos de este y podemos mover. Pues yo supongo que aquí va el micrófono. Ahí. Ya tenemos todo, esto. principalmente esto. Esto de aquí creo que va el micro Este entra aquí, o sea, este es de repuesto. Ya, y este entrado otra vez aquí. Mira, creo que va así. Creo. esto esto esto aquí okay. supongo yo y vaya así va a quedar un buen y esto creo que va aquí okay para ponerlo aquí, supongo yo o va, puede ir así también para entrar así de, como mejor que Y finalmente yo creo que debería de quedar así. Entonces, por aquí? Creería yo. No sé ustedes qué opinan. Bueno, ahorita hemos cambiado el parámetro aquí. No se puede ver bien. Pero al momento de que yo hablo por el micrófono ya se ve que sí se escucha. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Entonces ahí se ve. ¿Qué se está escuchando? Hola, hola, hola. Y nos damos cuenta también al momento que hablo, se suben aquí las líneas. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, Ahí. hola, hola, hola, hola, hola, hola,